¿Najabe? abiroka, ¿No meritas de timpena ni ha? ¿Jeroca pire? ¿Timpena Kaniri Sí, a canirip. Pasonki Hatantara He pi hata he Pasonki